A veces pienso, que el mundo está al revés. Donde tenemos la cabeza puesta, algunos querrían y eso me extraña mucho. Algunos digo, querrían tener los pies. La naturaleza hoy se ha convertido en una selva de cemento y rascasiano donde es difícil concentrarse en la vida donde das vueltas muchas y no ves la salida por eso creo que el mundo está al revés creo que andamos de cabeza y muchas veces aunque no lo quieres ver Parece que pensamos con los pies. Oh, yeah. Cool like ice, hot like fire. Oh, yeah. Yo nunca he tenido los problemas. Ahora hay algunos que me dan mucha pena. Y aunque nunca me preocuparon esos temas, ahora me hacen daño y en verdad me condenan. Hoy hasta se ve mal ganarse la vida, con decencia y honradamente. Parece que los delincuentes ahora son los premiados y